entre el público de la sala de cine en una esquina sentado como uno más el gran o más bien pequeño artífice de la velada él es casi mediano él tiene una nariz tan larga que parece a pinocho cuando le dice mentira él tiene unas orejas lindísimas y tiene una camisita púrpura con un queso es su peña, y él no escatima en invitaciones. Caben todos los que quieran pasar un buen rato. ¡Federico, ven! ¡Pen acá, ven acá! ¡No empiezo! Ven, ¡Ven, ven! ¡Mira qué sorpresa que tengo aquí! ¡Estoy con Abreu! ¡Puede un sacito porque no me veo! ¡Ay, piso piso! ¡Hola, donna! ¡Quiero que te muestre la cabeza! ...un nuevo espacio mensual para la familia Toda... ...se ha instalado en el Multicine Infanta... ...con este dibujo animado como anfitrión... Bueno, una de las cosas que siempre me han maravillado del universo de Federico es el poder de comunicar que tiene. O sea, cómo este personaje pudo eh, irse del teatro, dar su salto a la literatura, también a las redes sociales, a la radio, porque actualmente está de lunes a viernes a las 5 de la tarde en Radio Progreso, y cómo también está en el cine de animación. Y justamente ese poder de comunicación se puede constatar desde la peña de Federico. Así es. Continúo. Continúa, continúa. La peña de Federico incluye la proyección de dibujos animados cubanos, canciones infantiles, teatro de títeres, narración de cuentos y la posibilidad de que los públicos interactúen con los personajes sin barreras de ningún tipo. Peña diríamos de confluencia, porque confluyen varios proyectos. Uno es el proyecto de cuentos para Federico, que lo unimos junto con el proyecto de lengua de señas de en la animación, que es un proyecto que nació en febrero de este año, con la intención de que nuestros animados sean accesibles y que pueda ser disfrutado por personas con discapacidad auditiva. Es eh, muy importante porque, como a pesar de la alimentación hay niño tordos, que cuando ven una televisión lo ponen animado y no entiende, Entonces es necesario poner a una interpretación para que los niños tordos, no solamente tordos, sino implantados en poca justicia como yo, pueda entender viendo mi ojito animado y ven la interpretación diciendo el que pueda entender yo vine aquí a la peña de Federico porque bueno mi niña la vez pasada eh, se rió mucho es eh, chiquitica y entonces siempre la he ido a otros lugares pero como este no nunca se había reído tanto con el ratoncito con los cuentos con ahí eh, veces que ponen o sea cuentos no sé como Fernanda como o sea cosas así y a ella le gustó muchísimo eso y entonces era todos los días era Federico pipo pipo es pipo pipo me remite siempre eso y bueno entonces por eso la traje aquí yo cuando entré un billete de 50 pesos pensando que por ahí más o menos andaba el costo, pero no, me dobieron 40 pesos. Y entramos el niño y yo, esto es económico, es una opción necesaria, oportuna, buena. Y a través de, de esta entrevista invito a todos, a todos, a todos los padres que tengan la posibilidad de venir, porque es, una, es un, un lugar muy céntrico. Que no, que no lo piensen dos veces, que no lo piensen dos veces, que esta es de las mejores opciones. Y todos los meses, o sea, a partir de, de ahora, todos los meses vamos a tener un fin de semana aquí en el Multicine de Infanta para compartir con los amigos de Federico y durante una hora y 20 minutos aproximadamente soñar a través de este pequeño eh, ratoncito soñador y todos sus seguidores. ¡Au! ¡Va a ser divertidísimísimo! <risa> ¡Te esperamos!